Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros hoy en NotiSeñales. Recordemos que el objetivo de FENASCOL en este momento es hacer la promoción de este lema que tenemos para este año. Sin accesibilidad no hay derechos. Estaremos trabajando en identificar 100 entidades que presentan barreras para el acceso a sus servicios, pero a su vez en 100 entidades que ya están abriendo sus espacios inclusivos. Es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer hoy. Tenemos una empresa, una invitada de una empresa accesible. Sin embargo, vamos a ver el video sobre la campaña. En el año 2021 se publicó una noticia sobre las droguerías accesibles. Aquí hay un resumen. He asistido a la droguería ColSubsidio y he podido observar cómo llevan el proceso de inclusión y es muy interesante. Genera un gran impacto para la ciudad y para las demás droguerías de ColSubsidio. Poder ingresar acá y podernos comunicar la atención que nos dan de forma virtual, cómo está ubicada la señal ética, todo esto nos hace sentir muy cómodos y tranquilos. Esto quiere decir que están preparados para brindar un servicio de calidad a la comunidad. Este servicio se encuentra alineado con el aplicativo Servir que permite la interpretación en línea en lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. El proyecto de crear más droguerías incluyentes continuará en expansión en 2021 con la adaptación de 100 establecimientos farmacéuticos para las personas en condición de discapacidad visual y auditiva. ¿Lo vieron? Hoy estaremos hablando de ColSubsidio, de la caja de compensación con subsidio y sus droguerías. Hay dos señas, ¿no? Las señas que se tiene en Bogotá y la variación regional también que existe en Medellín, así que pues eh, respetaremos ambas señas. Y estamos hablando entonces de, en este caso, de droguerías ColSubsidio y de cómo se está garantizando la accesibilidad para las personas sordas, cuéntanos María Isabel, preséntate. Muy buenas tardes, eh, de antemano gracias por la invitación, es muy valioso este espacio porque pues, además de contar lo que hemos venido trabajando hace muchos años, especialmente de la mano con ustedes, es la invitación que hacemos a que utilicen nuestros servicios que realmente tienen el propósito de proporcionarles autonomía y mejorar el bienestar de las personas, no solamente sordas, sino con cualquier tipo de discapacidad. ¡Qué bien! Bueno, pues gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo surge la iniciativa de tener droguerías incluyentes? Bueno, creo eh, que hay una herramienta que está hecho para mejorar la calidad de vida de las personas. A nuestras droguerías siempre van a llegar personas que tienen un problema de salud o que tienen un interés particular de mejorar el bienestar eh, y la calidad de vida. Y nosotros, eh, con nuestra promesa de valor, que es entregar medicamentos de manera fácil y con la asesoría de expertos, lo que encontramos hace muchos años es una necesidad de las personas con discapacidad a tener conocimiento real de su enfermedad, de su terapia, de cómo existen otras alternativas que no solamente sean medicamentos para restablecer su, su, su salud. Encontrábamos como habían personas que eh, tenían conocimientos cerrados de su terapia o información que le daban sus familiares conforme a la entrega de los medicamentos que nosotros les hacíamos y nos hacíamos la pregunta de por qué tal vez muchos tienen cuidadores o por qué no pueden ser artífices propiamente de su terapia y de su seguimiento y encontrábamos que habíamos barreras de acceso en la infraestructura para llegar a nuestras instalaciones, que habían barreras de comunicación y que incluso a veces nosotros no teníamos como la capacidad para entregar la información a nuestros diferentes usuarios. Entonces dijimos, si esa es nuestra promesa de valor, pues qué tanto es una, una cosa anecdótica o particular que hemos encontrado, pues una necesidad realmente de nuestro país. Con subsidio, con subsidio tiene presencia en 17 departamentos de Colombia y de pronto solamente estamos viendo la necesidad eh, propiamente digamos de la capital del país o de algunas ciudades y entonces decidimos por qué no ir a mirar la información que había del país en términos de discapacidad y poder entender realmente cuántas personas tienen limitaciones para acceder a nuestros servicios. Y por qué no poder decir que tengamos por lo menos algunos establecimientos en diferentes partes del país que nos minimicen esas barreras de acceso y de comunicación que hay y tener protocolos claros de atención a nuestros usuarios que nos aseguren que todo tipo de persona que en nuestras droguerías tenga la información de su patología o de cómo usar correctamente sus medicamentos y demás productos para el cuidado de la salud. Qué importante es esta información que tú nos estás brindando en este momento para toda la comunidad sorda. Porque bueno, y de hecho la comunidad sorda siempre ha estado interesada en que en este tipo de entidades que son accesibles pues para que puedan hacer uso de sus servicios. Realmente es algo que viene desde hace muchos años en los cuales uno como persona sorda se acerca y pues no cuenta con un buen puente comunicativo. De ahí mi segunda pregunta, ¿cómo ha sido este trabajo de ustedes de Sinergia con FENASCOL? Bueno, eh, realmente eso ha sido un proceso de aprendizaje continuo. Nosotros empezamos este proyecto en el año 2019 eh, tuvimos la fortuna de tener incluso un colaborador, un trabajador de la organización que es una persona sorda de nacimiento, que le aportó muchísimas ideas a este proyecto y dijimos hay que ir a donde está la necesidad, quien conoce la problemática, quien posiblemente nos pueda dar luz de diferentes herramientas que podamos implementar en nuestros servicios ¿Sí? No solamente herramientas de carácter tecnológico como es, por ejemplo, el aplicativo Servir, que es el servicio de interpretación en línea, sino también en cómo abordar a las personas con discapacidad auditiva ¿sí? eh, y cómo, digamos, movilizar una cultura incluyente en el cual trabajadores de nosotros pudieran ser formados en lengua de señas entonces, eh, la sinergia con FENASCOL ha sido importantísima para poder abordar eh, el diseño de este proyecto y la implementación. Hoy tenemos, eh, afortunadamente, eh, el servicio de interpretación en línea en un 53% de implementación. Nosotros esperamos cerrar este año con 100 sedes a nivel nacional con el servicio de interpretación eh, en lengua de señas. También eh, Fenascon nos ha apoyado muchísimo en los procesos de formación del personal, no solamente eh, formarnos en lengua de señas, sino tenemos algunos talleres dirigidos para abordar los protocolos de atención, cuál es el lenguaje apropiado en una comunicación eh, con las personas sordas digamos, qué hacer ante alguna contingencia. El aplicativo Servir no solamente se ha convertido en un método de comunicación para el momento de atención al público, sino incluso cuando tuvimos todo el tema de emergencia sanitaria y empezamos con COVID, eh, que alternativas buscar para llevarle a las personas sus medicamentos a casa? Entonces ahí diseñamos una línea incluyente, es una línea de WhatsApp donde a través de la comunicación por WhatsApp y la interpretación en línea podemos enlazar a una persona que se encuentra en su casa eh, con un intérprete y apoyar las, la solicitud de esos medicamentos o cualquier duda que tenga con el trámite de, de medicamentos a casa y garantizar la entrega oportuna pues con todos los parámetros no solamente administrativos el pago de la cuota moderadora se aplica el servicio por ejemplo de cuando es compra de medicamentos es un servicio completamente gratuito que donde le llevamos los medicamentos a casa y le damos indicaciones de cómo usar correctamente los medicamentos y eh, AFNASCOL también ha sido digamos eh, para nosotros eh, una una gran eh, eh, eh, institución en el sentido de referenciarnos con las asociaciones que representan los derechos de personas con discapacidad auditiva en diferentes regiones del país. De ahí vinieron los acercamientos con OSANSO, eh, con OSORCAL y con otras entidades porque cada vez que llegamos a un departamento lo que buscamos es tener ese relacionamiento con las entidades para conocer básicamente cuáles son las limitaciones propias de cada ciudad. Entonces, creo que el éxito de este proyecto no sería, pues, tampoco viable sin el apoyo y el fortalecimiento de cada una de las actividades a través de Facebook. Bien, tú nos mencionaste previamente que contaban en las droguerías de Col Subsidio con el servicio de interpretación virtual, pero estoy viendo en los comentarios, una persona que se llama Carol y dice, bueno, yo soy Carol, soy una persona sorda, me acerqué a ColSubsidio, pero no conté con el servicio de interpretación en línea. Dice ella que tuvo que hacerlo a través del texto escrito. Eh, ¿Cómo le podríamos indicar a Carol que, en qué oficina cuenta con el servir? Si es en Bogotá, en Medellín o en qué lugar. ¿Cómo podría la persona sorda saber ¿A qué eh, droguería acceder? O, por ejemplo, no sé si esto tuvo que ver tal vez con que la plataforma en ese momento no contaba con internet o, o, o qué pudo haber sido, ¿no? Porque sí. como tú nos comentas, ya hay varias droguerías que son accesibles. ¿Cómo sería en este caso? Eh, es importante tener claro que eh, las 53 droguerías y servicios farmacéuticos que están ubicados eh, a nivel nacional están disponibles en nuestra página web. Sí, en nuestra página de consubsidio en link de interés está el directorio que en la medida que haremos las implementaciones se irá actualizando. Eh, también me parece que una manera de, de saberlo podría ser a través de Fenascool, donde les podemos compartir la información para que ustedes en sus redes sociales los tengan en su página web y puedan consultarlo eh, porque realmente a veces eh, eh, el servicio está disponible pero no se usa Sí, es decir, son muy pocas las personas que llegan a utilizar. Y, alguien, y algunas personas nos preguntaban que es que eh, si yo voy a ir a usarlo, estoy casi obligado a comprar. Eh, es claro que esto es una mediación de la comunicación para mejorar el uso de los medicamentos. Nosotros hemos tenido casos en que simplemente el usuario se acerca a preguntar a cotizar un medicamento. Incluso no lo hay en el establecimiento y nosotros le ofrecemos la entrega a domicilio. Él puede agendar la entrega a domicilio y ahí le damos la información del pedido de pago, le damos la información de cómo le llegaría a casa, si tiene que hacer pago de cuota en caso de que sea un usuario de una EPS que venga con una prescripción. Eh, y, y pues Carol, bienvenida a utilizarlo porque creo que eh, los beneficiados somos en doble vía. Nosotros aquí hemos encontrado realmente momentos de, de verdad en que nos damos cuenta que ustedes no solamente necesitan del servicio de interpretación en línea, sino necesitan de educación permanente. En el uso de los medicamentos y es así como hemos llegado incluso a realizar algunos Facebook Live con algunas instituciones para dar información del correcto uso de los medicamentos, la disposición de los residuos en el hogar, la adopción de estilos de vida saludable, etcétera, etcétera. Entonces, Creo que así podemos ser, podríamos cerrar la brecha porque pues a veces se piensa que en todos los establecimientos se cuenta con el aplicativo y pues esto sería una segunda fase en la que nosotros tenemos en mente pues sería lo ideal tener en el 100% de los establecimientos pero pues la meta que nosotros tenemos para cerrar este año son 100 establecimientos a nivel nacional. Entonces eh, queremos avisarle a la comunidad sorda que nos está viendo en este momento, pues que en nuestra página web de Fenascol van a encontrar estos puntos. Eh, podemos incluso verlos de una vez. Aquí ustedes ven a mi lado derecho de la pantalla. Esta es la página web de Fenascol. Y lo que ustedes pueden hacer es buscar allí en Servir. Y en la parte de Servir les van a aparecer las diferentes eh, empresas, entidades que ya cuentan con el Servir. Y en cada una de estas columnas, pues encontrarán la información, por ejemplo, de droguerías con subsidio. Y en las filas de esta tabla, pues aparecerán las direcciones para que cuando ustedes como personas sordas puedan saber a qué eh, espacio poder acudir. No sé si, por ejemplo, las asociaciones de sordos allí en Cali, vimos que algunos nos dicen que se ha invitado a la Secretaría de Salud de Cali, entonces, por ejemplo, para hacer este lanzamiento en, eh, de col subsidio y pues a ellos les gustó mucho eh, que se hiciera esta actividad. La verdad de Azorcal nos están dando este mensaje. Muy bien, entonces pues la verdad toda esta información es de suma importancia para la comunidad sorda para que todos la podamos conocer y que en los momentos en los que hagamos nosotros incidencia para abrir esta clase de espacios con las entidades de manera tal que sea accesible y se garantice nuestros derechos, pues efectivamente esto sirva. En muchas ocasiones decimos, bueno, pero es que no hay, esto no existe, está la queja, pero también siempre es digno de resaltar que en, ya en varias ciudades se ha hecho esta clase de accesibilidad y a su vez pues para mostrarlo en todas las ciudades con entidades del orden público y privado. Así que María Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, por lo que nos has comentado y pues la verdad es que... En este momento hablamos de droguerías subsidio, pero para el viernes eh, nos gustaría tener con nosotros a ColSubsidio IPS. Nosotros sabemos que ColSubsidio es una entidad enorme, esta caja de compensación es enorme y que cuenta con diferentes espacios a su vez. Y pues vamos a hablar acerca de IPS ColSubsidio, para que cuando una persona sorda se acerque a recibir esta clase de servicios, pues conozca más acerca de esta información. Por eso, vamos a mostrarles nuevamente el video de la campaña de Sin accesibilidad no hay derechos. Veámoslo. ¿Vieron el video? Sin accesibilidad no hay derechos. ¿Y con esto nos conformamos? No, no, no. ¿Y dónde está nuestro argumento? En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta es de suma importancia. Es un instrumento para la exigencia de los derechos de todas las personas con discapacidad. Sus artículos permiten exigir claramente su cumplimiento, garantizando los derechos allí albergados. Puntualicemos en el artículo 8. Observen. Toma de conciencia. ¿Toma de conciencia? ¿Cómo así? Sabiendo que las personas con discapacidad son juzgadas por su género, edad, condición, etc. Manteniendo estereotipos o paradigmas frente a su diversidad, es necesaria la formación para que cambie la mentalidad y se dé una verdadera toma de conciencia respecto a las personas con discapacidad, respetando y reconociendo sus capacidades. Otro de los artículos es el artículo 9, miren. Es el de accesibilidad. ¿Qué es accesibilidad? Hace referencia que en espacios como el de salud, educativo, entornos físicos, instalaciones abiertas al público, entre otros, debe haber eliminación de barreras. Las personas con discapacidad deben encontrarse con los ajustes razonables necesarios para que puedan acceder a los servicios de manera tranquila en igualdad de condiciones. Ahora que sabemos sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿tú crees que es momento de conformarse? Porque sin accesibilidad no hay derechos y ya. ¡No! ¡Vamos! Pongámonos la camiseta de la incidencia. Sin accesibilidad no hay derechos.